familia Niner sean todos bienvenidos a el podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes espero que hayan tenido muy felices eh, fiestas navidades que se la hayan pasado muy bien con toda su familia con sus seres queridos mis mejores deseos ya saben que desde aquí en, en canal 49 de todos ustedes eh, a toda la gente de iBox, de Spotify y a toda la gente aquí de YouTube Andamos felices, andamos contentos, andamos con regalos navideños. Miren, mi regalo de Navidad. Acá traigo también esta chulada de gorra del año pasado también navideña. Casi no me la pongo porque es una chuladísima que cuido mucho. Pero amerita. Ya ayer fue el sorteo, el sorteo navideño, ¿no? En donde regalé, en primer lugar, el, el, el gift set que trae un reloj y una bolsita que se le ganó el buen Gerardo. En segundo lugar, Luis. Tercer lugar, Francisco, eh, contáctenme, ya, lo, ya está ahí el video colgado aquí en, en YouTube para que vean el sorteo. Eh, también lo publiqué en redes, así que contáctenme, Gerardo y Luis, ya me contactaron. Bueno, Gerardo ya me contactó por correo Luis, ahí escribió el sorteo, no me, no me ha mandado correo, no ha revisado, pero falta Francisco, que se llevó el, el, este cartel de, de bueno, el, este como esta placa para que cuelgues en, en tu cuarto, en tu guarida niner. El segundo lugar eh, fue el vaso. De, de, del juego de los 49ers en México Que traje directamente al Estadio Azteca Pero bueno, ahí está Viene el sorteo para Reyes Así que estén todos atentos Ya veré que se me ocurre regalar para Reyes Y haré un par de sorteos, yo creo Haré uno para todos los miembros del canal Y haré uno para los miembros que no han ganado nada ¿no? Voy ahí a ponerme a revisar eh, La lista de todos los que han ganado Y a los que no han ganado Pues lo sacaré en ese sorteo Porque quiero que todos ganen algo eh, A todos los miembros del canal ¿no? Pero bueno eh, redes sociales canal cuarentena oficial facebook twitter instagram eh, tiktok ahí estoy en, en, como canal cuarentena oficial y en, y en twitch estoy como canal cuarentena o. este miércoles nos vemos por ahí carnales ahí por ahí de la 1 a 2 de la tarde yo creo ya les avisaré o en la nochecita no sé pero el miércoles por ahí ando a todos los twitcheros para que nos aventemos la simulación del juego de los raiders y este, pues ya, ¿no? Está el botoncito de unirse, vuelvanse miembros dorados, sigan apoyando a Canal 49, participen en los sorteos, utilicen los stickers en los chats. Este, ya saben que ahí hay nuevo, ya está el de Niners Win, el Dombardi, está el Funko, está, ¿qué otro? El Purdy entonces ahí estamos renovando cosillas en Canal 49, ¿no? Eh, y el botoncito de gracias que está en todos mis videos el corazoncito ahí para los que quieran seguir apoyando. Saludo al buen Alex eh, Ribardant que me apoya muchísimo en ese sentido. Y a todos los que no quieran ser miembros, pues es una manera de seguir apoyando esta plataforma dedicada a los 49ers en español. Pero bueno, ya que acabé con los saludos parroquiales, entremos en materia y a lo que nos truje chencha. Eh, otro gran juego de los 49ers o mitad de juego muy buena de los 49ers, el análisis en general que yo veo es, es una buena actuación. Lo decía Shanahan eh, que estaba un poco con emociones encontradas, poco frustrado por la primera mitad y pues satisfecho con la segunda sema, eh, mitad del, del juego. ¿no? Estoy un poco de acuerdo, creo que la primera mitad si bien eh, fue un juego muy cerrado, ¿no? también no hay que demeritar al rival, Washington presentó una muy buena defensa. Y es que trae una frontal también, así como la de los Niners, eh, la, de, la de los eh, Commanders está llena de, de, de talento. Montesui, Darren Payne, y regresó Chase Young, ¿no? Y por ahí, eh, no sé quién es el otro, pero es un de, de lujo. Por ahí tienen a Kendall Fuller en, de, de, en los profundos. Tienen un equipo, una defensa que no es tan mala y se vio en la primera mitad, ¿no? Nos limitaron a 7 puntos, ellos metieron 7 puntos. Y el juego, la verdad es que hay que decirlo, revisándolo otra vez... Y desde el Bote Pronto, ¿no? La primera mitad la, la, la dominó Washington. Hay que ser eh, muy, muy eh, claros y muy honestos en ese sentido. Para mí, la primera mitad la domina Washington. Salvo la escapada que tuvo ahí Ray McLeod. No habíamos podido hacer muchas cosas a la ofensiva, ¿no? Eso abre el juego y ya se empiezan a dar otras cosas. La segunda mitad, pues ya es un festín de los 49ers. <risa> Perdón, tanto ofensiva como defensivamente. La defensa hizo, hizo la labor para que San Francisco pudiera sumar esos otros 30 puntos. No 30 puntos en la segunda mitad. Es algo que muy pocas veces le hemos visto a los Niners desde la era Shanahan. Está empezando a tener segundas mitades muy consistentes el equipo. Algo que, que, que no pasaba. Casi siempre San Francisco se empezaba a caer. Sobre todo al final. Está cerrando muy fuerte. Me gustó esa cuarta y tres que se juega al final. Pudo haber ido por un gol de campo para pues ya tal vez... Cerrar el juego. Shanahan se ve agresivo, va por el pase. Un poquito atrasado ahí de Purdy. Si no hubiera sido Touchdown ahí de George Kittle. Pero bueno, pone la antesala para que venga la anotación de, de McCaffrey. ¿no? Y se cierra el juego 37-20. Nos hacen 20 puntos los de Washington. ¿no? Eh, por ahí pues una se la puso ahí Joan Jennings con un, un error. Pero en general un, un juego que me pareció un, una pequeña eh, muestra de lo que... Va a ser, van a ser los juegos de playoffs, ¿no? Creo que tuvo ese nivel porque Washington estaba jugando con la urgencia de eh, no perder su lugar en los playoffs eh, y San Francisco, pues, con la no con la urgencia, pero sí todavía con la esperanza de poder subir en, el, en, el, en el, la clasificación general, ¿no? Buscando el segundo lugar, otra vez los vikingos se salvan, lo ganan contra los gigantes por tres puntos y seguimos estando en tercero eh, general. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que veo del juego. Estrategia defensiva, un juego muy defensivo que termina sacando San Francisco. Pero vámonos, pues como es de costumbre, eh, por eh, línea por línea. Y empezamos con el señor relevante, el señor emocionante, el señor eh, interesante. Brock Purdy, este número 13 de los San Francisco 49ers, que vuelve a dar un, un gran juego. ¿no? Eh, hablando de que cumple, de que lo hace, de que ejecuta. De que no se equivoca la intercepción, le cuenta a él, pero todos vimos que no fue su culpa, ¿no? Fue un pase que se tenía que haber llevado Joan Jennings, todavía se lo bombea al, al, ahí al esquinero de los, de los eh, Commanders y pues ni modo, ¿no? Les pusimos la antesala para puntos a esos señores. Pero Purdy da un juegazo otra vez, se va con dos touchdowns, otra vez aparece George Kittle, dos pases de, de anotación, la escapada de McLeod, etcétera Pero... Por cumple otra vez 200 y tantas yardas, 264 yardas si no me equivoco. Nuevamente rating de más de 100 y es el, el, el primer coreback en la historia de la franquicia que logra eh, tres victorias eh, en, su, en, su, en sus primeros tres juegos, ¿no? Aunque el de Miami no lo inició, fue como si casi lo iniciara y dos victorias seguidas con múltiples pases de anotación, más rating de cien, más de 100 puntos, Eso solamente lo ha logrado Dan Marino y él como novatos, ¿no? Eh, por ahí estaba viendo la imagen ¿no? de su papá ofreciéndolo así como en ofrenda a, una, a un cuadro ahí de Dan Marino y ahora entiendo por qué trae el 13 Purdy y qué chistosas estas cosas cósmicas, ¿no? Eh, su papá supongo que es fan de los delfines, ahora fan de Dan Marino eh, supongo que Purdy por ahí nació, creció con esa también este afición, por eso usa el 13 curiosamente entra a jugar contra los delfines de Miami entonces, pues, yo quiero pensar que son cosas eh, del universo que se están alineando... ...y que algo va a pasar ahí. Yo, la verdad, sí estoy emocionado con el señor Brock Purdy. Ya, eh, ya pasó mi etapa de duda, porque la tenía que tener, ¿no? O sea, y creo que muchos de nosotros <coughs> teníamos esa duda de Purdy. Inclusive, al principio, pues, yo cuando llegó Purdy al equipo, cuando llegó en, en, en el draft... ...yo lo dije, yo no sé para qué seleccionan un coreback en una última ronda. A veces pues, lo pudieron haber agarrado, no drafteado, podían haber agarrado otra cosa... Ese era mi análisis cuando fue el draft. Yo lo veía como un desperdicio de selección. Y ahí está mi video, ¿no? Yo no lo choreo, yo así lo vi. Y ahorita, pues estoy tragándome todas y cada una de mis palabras. Porque el señor, el chamaco Purdy, está demostrando que estaba listo para la NFL. Y nadie lo habíamos visto, ¿no? Por ahí alguien, me. alguno, ya sabe, ¿no? Que siempre hay estos eh, super conocedores que, que saben más de fútbol americano. Y, el de, y por ahí ponen que ellos ya sabían, ¿no? Qué chido que ya se habían dado cuenta que Purdy eh, era el talento que estaba esperando San es Francisco. Que yo la neta es que no. Yo no me había dado cuenta de que este señor mister Irrelevante iba a tener estos números que está mostrando y estas actuaciones. Y yo estoy muy agradecido con lo que está haciendo el señor Brock Purdy, ¿no? Me parece una actuación general, en general sólida, bien, otra vez tranquilo en la bolsa, haciendo cosas por ahí, hasta un pase que ahí su suspiro, se fue corriendo a la banda, fintó al, al esquinero y logró sacar el pase a la banda, pero para no perder yardas, excelente, excelente movilidad el señor Purdy, se quita a, a los defensivos de repente cuando hay presión, <coughs> Sí le pegaron, McClinchy por ahí sigue siendo nuestro eslabón débil, que estaba leyendo yo que... ...ha jugado y creo que con una costilla lesionada desde la semana 3, algo así... ...pero bueno, lo de Purdy, otra vez me quito el sombrero, muy aplaudible... ...lo está haciendo bien, está ejecutando, no parece novato, no parece misterio irrelevante... ...y, y muchos equipos en este momento se han de estar arrepintiendo de no haberlo seleccionado antes, ¿no? Digo, lo, lo, lo, las tangibles y, y los números y todo esto, pues no, no lo posicionaban tan alto... Pero si vemos, si vemos eh, históricamente ningún coreback que haya triunfado así cañón en la NFL, cañón así leyenda, ha llegado a una universidad grande, ¿no? Históricamente Ohio State, por ejemplo, nunca ha dado un coreback que realmente valga la pena. Por ahí ahorita está empujando Burrow, está empujando Trevor Lawrence, ¿no? Que sí vienen de LSU y que vienen de... de... Clemson y que vienen de universidades pues más, con programas más grandes, pero históricamente los chonchos, ni Brady ni Montana, ni Stoback ni, este, ni el que me digan ha llegado realmente de universidades de, muy grandes, no Young de BYU entonces pues esto es, es una buena señal, puede ser que, que, que el señor Purdy pueda ser el coreback eh, franquicia que estábamos esperando viniendo de Iowa State ya veremos, pero hasta ahorita lo ha hecho excelente eh, ha pasado pruebas de veras eh, no era nada fácil entrar así al calor de las copas contra Miami, ¿no? En un juego que era bravo y entrar y sacar el partido. Después meterse eh, o recibir al, al, al llamado Goat, al que muchos consideran el más grande, a Tom Brady contra una muy buena defensa de Tampa y sacarlo también muy bien. luego a meter a Seattle, que miren históricamente... Desde Alex Smith, eh, Colin Kaepernick, eh, Garopolo, Todos los que han pasado por Seattle siempre les cuesta muchísimo trabajo. Y no digo Kaepernick, no, pero lo sacó bien. El ruido le hizo lo que el viento a Juárez, ¿no? Y otra vez, otra prueba muy, muy fuerte y la sacó. Y esta no era cualquier defensa, esta frontal de... De, de Washington, era muy buena esta defensa de Washington es muy buena y lo sacó, está pasando con creces los exámenes el señor eh, Brock Purdy, yo ya estoy emocionado ¿no? por ahí yo lo veo en redes sociales que muchos preguntan, ya me puedo emocionar sí, ya emocionense, yo ya estoy emocionado no se vale, y porque los resultados ahí están, vamos a emocionarnos, vamos a creérnosla, vamos a pensar que Purdy es el, es el próximo gran coreback de la NFL, porque por qué no podría hacerlo, ¿no? Alguna vez a Derrick Rose, un basquetbolista de los Toros de Chicago, le preguntaban eh, y él decía: ¿Por qué no puedo ser el, jugador, el mejor jugador de la liga? ¿Por qué no puedo? No? Y logró ser el MVP. Pues es algo que a lo mejor Purdy tiene: ¿Por qué yo no puedo ser el próximo gran coreback de la NFL? Y creo que con esa mentalidad eh, está caminando hacia lugares que de verdad eh, no me quiero imaginar. Y estoy muy emocionado con lo que veo con el chamaco Purdy. Pero bueno, ya me descosí con Purdy. Línea ofensiva bien en general. Sí, aceptaron tres capturas, ¿no? Por ahí, pues es que era una frontal muy agresiva, vinieron disparos, vinieron cosas ahí eh, difíciles, pero la sacaron y lo, y lo más destacable es que se producen más de 100 yardas, 100... <coughs> no tengo el número bien, 120 y tantas, 130 y tantas yardas por tierra. Contra una muy buena defensa contra la corrida. Y lo logran otra vez. ¿no? Pasar esa frontal no era fácil y lo logró San Francisco. Y muy buen trabajo de la línea ofensiva. Que nuevamente, independientemente de esas cargas y presiones que le hicieron a Purdy, Sí le estuvieron dando tiempo. McClinchy sigue siendo el eslabón más débil. Pero aún así, con todo y eso, a pesar de McClinch, la línea ofensiva se vio bien. Me gusta el trabajo. Aaron Banks y, y Trent Williams son una cosa fenomenal del lado izquierdo. Yo ya no extraño a Lake, Lake Tomlinson, que era uno de los eslabones que yo decía... Va a estar bien cañón cubrir esa ausencia. Aaron Banks está jugando a un nivel. <coughs> De veras, no va a Pro Bowl porque pues desde el Pro Bowl también ya parece que está mañado. No no puede ser que McCaffrey no fuera, pero en fin. Y otro, Drew Greenlaw, por ejemplo. En fin. Eh, estaba viendo que este Jake Brendel, el centro, está va para Pro Bowl y va como suplente. O sea... Ojalá que ninguno vaya, ¿no? Queremos el Super Bowl, pero fue llamado al menos como suplente Jake Brendel. que quiere decir? Que no está haciendo una temporada tan mala. Y sí, la verdad es que yo aquí no me he quejado mucho de él. He dicho, bueno, lo está haciendo más o menos. Pero la verdad es que lo está haciendo por encima de la media. Y eso nos viene excelente. Bronskill ha estado ahí otra vez. El eterno Bronskill de, de guardia derecho. Burford. Que luego a veces no entiendo si sale por lesión o los están cambalacheando. No sé qué pasa. Y pues McClinch ahí, ¿no? Que... Es el eslaboncito más débil, pero en general una línea ofensiva que vuelve a ser la chamba y cada vez está jugando más sólida, más fuerte. Creo que hay mejor comunicación entre todos los, los miembros de la línea ofensiva y obviamente George Kittle ayudándole. ¿no? Hablando de alas cerradas, pues George Kittle, que casi nunca tocó a George Kittle como ala cerrada, pero esta vez pues, hay que hablar de él. ...se lleva dos anotaciones... ...es el mejor receptor ciento y tantas yardas... Eh, ...como bloqueador ya sabemos la bestia... ...que es el señor cero miedo... ...entonces tenemos un, un jugador... ...por eso es llamado al Bolo. ...aunque no tuvo una gran temporada como otras... ...está demostrando que tiene el nivel... ...si no lo utilizan es porque no han querido... ...pero ahorita ante la ausencia de Divo Samuel... Pues está requiriendo y está respondiendo y está... Que fíjense que la primera anotación de Kirill es un error de él, ¿eh? Porque lo dijo Purdy en la conferencia de PESA. Eh, el pase ahí era para McLeod. McLeod tenía que ir a la zona profunda. Kirill, no sé por qué decía... Él tenía que haberse quedado en el centro para jalar al safety o dejar al backer. Y decide seguirse derecho y pues le cae el balón en las manos, ¿no? Pero esa anotación también era de McLeod. Se la termina llevando Kirill un error afortunado. Pero ahí hubo una confusión que no salió bien, la neta. Pero bueno, la segunda también es otra genialidad. Igual contra Seal va por la banda y de repente se mete y se va por todo el centro. Y touchdown, lo de Kirill es una cosa de verdad eh, espectacular. que les puedo decir? Es de mis jugadores favoritos. Es el favorito de mi novia. Y pues George Kirill, mis respetos también, ¿no? Excelente trabajo como ala a la cerrada. Eh, corredores, Christian McCaffrey nuevamente siendo el factor, eh, el as bajo la manga que buscaba Shanahan, ¿no? Si, si, si recordamos estos equipos de San Francisco que fueron campeones ¿no? en, la, en la época de Joe Montana, Roger Craig era, era, era ese revulsivo, era ese corredor que podía ganarte yardas por tierra, que, su increíble manera de correr levantando las piernas, ¿no? Y aparte era un gran receptor Roger Craig. Nos vamos a la, a la, al, al equipo campeón del 95, 94, 95. Ricky Waters era igual, un, un gran corredor, un muy buen corredor, que además era un gran receptor, ¿no? Entonces, en, o sea, Shanahan, yo creo que ya andaba sobre McCaffrey, se le dio, se pudo hacer, y ahorita tenemos a un corredor muy parecido a todos estos, muy buen corredor entre los tackles por fuera y muy buen receptor, y McCaffrey, desde que llegó el, al equipo, no quiero decir que es por él, pero ha contribuido mucho para que tengamos marca de 8 ganados y un solo perdido desde que McCaffrey llegó a la bahía y cada vez está más encajado y más conectado con la ofensiva, con los compañeros, con el sistema, etcétera, etcétera. Yo creo que McCaffrey está haciendo una cosa de verdad espectacular. Por ahí apareció este Davis Price, que habían estado preguntando mucho qué pasó con Davis Price, pues apareció, me gustó un poquito lo que vi. Sí, no fue como Jordan Mason, pero es que Jordan Mason salió lastimado en la primerita jugada en el primer kickoff sale lastimado. Después yo lo vi que eh, siguió entrando en equipos especiales, pero supongo que ya no lo quisieron meter como corredor, pues por esta situación de la lesión, ¿no? Pero lo más, o sea, Jordan Mason tenía que haber estado ahí. Se lesionó muy temprano y tuvo que estar Davis Price y pues cumplió ahí con unos cuantos carros. El chavo tiene ganas, el chavo tiene fuerza, se deja ir. Si no es más no es tan paciente o no es tan eh, lector de huecos, creo que es más eh, eh, lineal, ¿no? Que, que McCaffrey, y, y pues bueno, es para ganar dos, tres yarditas, me parece que cumplió, pero McCaffrey este, es, es, es, el, es el corredor otra vez, ¿no? si se lleva su anotación. Entonces, McCaffrey es, es, es, es... Me extraña mucho que no lo hayan llamado a Pro Bowl, porque no nada más con San Francisco, ya lo venía haciendo con Carolina la mitad de la temporada, o <coughs> casi la mitad, tiene muy buenos números, tiene más yardas combinadas que... Miles Davis por ejemplo de Filadelfia de y no lo llamaron a Pro Bowl, está como suplente Y se me hace una falta de respeto Enorme al señor Christian McCaffrey Que bueno espero que no le acongoje porque lo que Acá queremos es que llegue al Super Bowl y no al Pro Bowl y es lo que queremos, yo no quiero que ninguno de nuestros Jugadores esté en el Pro Bowl, yo quiero que todos Estemos en el Super Bowl y esa es la meta <coughs> Pero bueno eso es lo que ven los Corredores y pues de acá el Juchik, ya que les digo Ya ya he dicho todo y cada semana es lo mismo, no defrauda, cumple, es una bestia bloqueando, no esta vez sí no se le requirió como receptor, pero con sus bloqueos, sus lecturas, eh, su presencia, lo que él hace ahí es una cosa de veras... Eh... Ya por eso ahí está el programa, ¿no? hay Hace años y tendría que hacer uno nuevo, pero hace años que hice uno que se llama El Factor X. Algunos ya lo vieron, si no lo han visto, váyanse a la galería de Canal 49, se llama El Factor X y ahí hablo de Kyle que Es un especial de Kyle Juszczyk. Vean lo que hace el señor Kyle Juschek. Para los que, o muchos que piensan que es, es sustituible, no, no lo es todavía, no tenemos quien lo sustituya. <coughs> y receptores, pues bueno, Joan Jennings por primera vez... Eh, eh, Entra de titular, no hasta agradeció ahí que era su regalo de Navidad por der, por primera vez ser titular junto con Brandon Ayuk y no lo hizo mal, salvo ese pase que pues, se le fue y mala recepción se la termina dando ahí al defensivo por azares del destino y pues ni modo, ¿no? Pero Joan Jennings, pues, más o menos, más o menos lo sacó. Brandon Ayuk aparece nuevamente, eh, no se lleva anotación, pero sí contribuyó con, con bastantes yardas, algunas atrapadas importantes. ...y creo que en ese sentido el, el ataque aéreo de San Francisco caminó... Eh, ...y era el, el, el punto débil de, de los commanders, ¿no? El aire por aire creo que se les tenía que atacar... ...se les atacó y eso abrió el ataque terrestre también... Y, y en general creo que la ofensiva, la segunda mitad sobre todo, camina muy bien. Salvo esa cuarta que se la jugaron en, en el primer cuarto. Que yo hubiera ido por tres, ¿no? Pero entiendo que Shanahan está queriendo ser más agresivo, lo cual también se agradece. Porque a veces, si no se la juega, malo. Si se la juega, malo. Entonces ya no sabemos qué, qué onda, ¿no? Entonces, me parece bien que se la haya jugado, que haya sido agresivo. Porque ambos equipos estaban tratando de... de, de ¿Cómo les diré? ¿Cómo les diré? ...que esto ocurre en el americano y los que han jugado lo saben. Eh, es de momentos, ¿no? Y si tienes el momento anímico puede ser que cambie todo... Si tú hablas a la otra defensiva anímicamente, puede ser, ¿no? Y que fue lo que intentó Washington estando ahí en zona de gol en cuarta. Se la jugaron, nos querían anotar por tierra, a fuerzas nos querían anotar por tierra. Nos quisieron correr todo el maldito juego. Querían demostrar que sí nos podían correr. Se quedaron con 80 yardas, creo, por tierra o 70 yardas, algo así. No llegaron a las 100, se les cebó y la defensa se impuso. Y Shanahan le, le respondió igual. Y me parece que por eso al final él también decide ir eh, por el primer 10 y anotarles... ...para eh, demostrarle a Washington que, que somos mejor equipo y eso me pareció muy bueno. Este, pero bueno, eso es lo que veo en la, en la ofensiva. Un gran trabajo en general de Shanahan nuevamente eh, sacando unas de veras... ¿qué jugadas, ...qué jugadas está diseñando el señor Shanahan. Está, está encendido, esperemos que de aquí se siga. Yo esperaría que vaya haciendo una anotación de todas estas jugadas... ...que le están dando un montón y se vuelva su playbook por si llegamos muy lejos, ¿no? Pero bueno, aplauso a la ofensiva, a la defensiva, eh, pues ¿qué? qué más podemos decir, frontal, increíble, por ahí apareció Jabon Kinlow <coughs> en algunas jugadas, no, no estuvo full time, de repente estuvo otro que no recuerdo su nombre, un 50 que lo estuvieron enfocando y yo ni, ni siquiera sé quién es, ante la ausencia tenemos lastimados a Kevin Givens, eh, no, no, no recuerdo a quién más tenemos lastimado. Rice-Way creo que está lastimado. Entonces, tenemos ahí ausencias en la rotación. Tuvo que entrar a este señor. Pero me gustó King Lowe sobre todo. En esa jugada de cuarta y gol que se la juega Washington. Él en el centro. Jaló dos bloqueos. El, el, el otro señor, no recuerdo quién era también. Y eso hizo... ...que pudiera entrar Fred Warner y darle el golpe al corredor para que no entrara. Entonces ahí se vio la presencia de Jabón Kinlo... ...que espero siga eh, apareciendo y siga contribuyendo a esta defensiva... ...porque necesitamos en lo que regresan más lesionados. Creo que Kinlo nos puede ayudar mucho en esas situaciones sobre todo. ¿no? Eh, Harry Garmstead está en modo, modo bestia también, no sé por qué no lo llamaron al Pro Bowl, es, es el hombre que se está sacrificando, lo que hacía de forest Bogner hace tiempo que yo eh, extrañiz, extraño muchísimo a The forest Bogner, aún con, con la frontal que tenemos, Wagner aquí estaría bestial. Pero Armstead lo está haciendo bastante, bastante bien. Está cumpliendo esa labor de sacrificio que hacía Buckner. Y Bosa es el que más está disfrutando de eso. Porque los dejan en los duelos uno contra uno a Bosa contra el que sea. Y se los lleva, ¿no? Y si le marcaran todos los holdings, insisto, ¿para qué les cuento? Y aún así se llevó dos capturas, provocó un fumble. O sea, lo de Bosa va para defensivo del año. Quedan dos semanas. Yo no veo quién le pueda quitar el defensivo del año a Bosa. Y si se lo quitan, la neta, no vuelvo a creer en esas votaciones en la vida jamás. No hay quien, no hay quien, por más que digan que Micah Parsons y que no sé qué no... Nick Bosa va para defensivo del año. Esa es la buena, esa es la buenísima. La mala es que lo que nos va a costar Nick Bosa, no les cuento. Ojalá Purdy si sea el coreback que necesitamos. Y ahí nos vamos a ahorrar un barote en coreback y se lo podremos pagar a Bosa. Pero Bosa va, va a querer una la nota y hay que darle todo lo que pida el señor, lo vale... Cada centavo que se le pague lo va a valer el señor Nick Bosa y va para defensivo del año. Eh, la frontal, pues que les digo, ¿no? espectacular. Otra vez no permiten más de 100 yardas. Precieron, metieron mucha presión a Jaimique que terminó siendo banqueado. Terminó entrando Carson Wentz. No, ahí pues para intentar sacar el, el, el juego. Este. Afrontar espectacular. Los esquineros, uh, Lenoa está, está haciéndolo muy bien también. O sea, sí es al que más atacan y si se ponen a ver. Es al que más atacan, es al que de repente más queman. Pero eh, tampoco es el pan, ¿no? tampoco es el flan... ...y tampoco es al que saben que van a estar quemando todo el tiempo. No, no tampoco es tan fácil quemarlo. Está creciendo mucho ese chamaco de segundo año... ...en, en, en, en, su, <ríe> en, su, en su crecimiento, pues en su nivel. Y creo que está entendiendo muchísimo más... De qué va la defensiva de los 49ers. Me, me gusta mucho juega cómo juega en situaciones en personal. Pero no se pierde tanto en zona. Entonces eso, eso, eso es muy bueno. Eh, del otro lado de eh, Charvaris Char Ward. Que por ahí salió de repente con náuseas Pero pudo regresar. Ya sabemos que está jugando también a un gran nivel el señor Charvaris Ward. Que también creo que tenía para ir al Pro Bowl. No lo llamaron, ni modo. Eh, atrás Jimmy Ward eh, bien. Y el que sí me dejó ahora sí un poquito eh, con mis... Bemoles es el señor Ufanga, ¿no? Que si bien tuvo ahí un, casi una intercepción y sigue siendo presencia en los tacleos, eso... Se perdió gachísimo en un par de pases y uno fue de 7 puntos. Él está haciendo la señal de... Al, al esquinero se la hace, creo que sale Noa para que vaya al flat. Él tenía que cubrir la zona profunda. Se decide clavar queriendo... Eh, seguir sus instintos y queriendo eh, adivinar Y dejó solito al receptor y fueron eh, nos costó 6 puntos Y eso no le puede seguir pasando fanga Porque se sigue perdiendo ahí en coberturas de repente En la zona profunda, sigue abandonando su zona Que es la profunda, por eso es un safety Y, y sigue queriendo bajar a tratar de... de de, de adivinar la jugada, de tratar de llevarse la intercepción, de hacer la jugada grande y está soltando sus asignaciones y eso no le puede seguir pasando, ¿no? O sea, sí es lo más parecido a Pola Malu, pero Pola Malu era Pola Malu, ¿no? Entonces todavía le falta mucho en ese sentido al señor Ufanga, por todo lo demás muy bien, es de mis favoritos también, pero tiene que pulir muchísimo más esos aspectos, creo yo. <tose> Los linebackers, pues, ¿qué les digo? no? Yo creo que desde Navarro Bowman y Patrick Willis no veíamos un tándem como el de Warner y Greenlow. La verdad es que son unas bestias. Greenlow también, que es otro que me parece que infravalorado tenía que haberse ido llamado al Pro Bowl. Eh, ha dado un temporadón el señor Greenlow <coughs> que le quitaron a una intercepción que nunca entendí por qué no fue intercepción. Si el balón nunca tocó el piso, salió volando, la agarró Greenlow, o sea, ni siquiera era pase completo como para que pitaran. No fue, nunca tocó el pasto para que fuera pase incompleto, no sé por qué le quitaron esa intercepción y otra también que casi se la lleva y terminó rebotando y le cayó ahí al de, al de los commanders de puro churro etcétera, etcétera, pero bien y Fred Warner pues es el líder, no O sea, más allá de lo que sabemos que hace en el campo el líder, eh, la cabeza, el motivador este, este personaje, siempre una unidad tiene que tener un líder y el líder de la defensa es Fred Warner y es el capitán y es una cosa increíble porque todos lo siguen, todos lo acompañan y también al sahir que no aparece tanto pero también hace unas cosas de veras es un, es un tridente de linebackers que tenía mucho que no veíamos en San Francisco y yo estoy muy contento la defensa sigue siendo la número uno de la NFL y creo que ya así va a terminar como la número uno de la NFL en cuanto a yardas recibidas, a puntos recibidos por tierra eh, si ahorita están en 15.3 creo por partido puntos es una cosa de veras espectacular y yo creo que es una defensiva de época como aquella de los cuervos del 2000 yo tenía mucho yo creo que con la defensa que los puedo comparar es con esa de los cuervos del 2000 esta, esta, esta defensa es una cosa de veras estamos presenciando una de las def mejores defensas en la historia tal vez de la NFL y, y, no, y no estoy exagerando de verdad vean los números vean lo que están haciendo es una de las mejores defensas que hemos visto en la historia de la National Football League y es un placer y es un deleite verlos. Yo a veces hasta cuando entra a la ofensiva de los rivales me emociono porque quiero ver a la defensa. O sea, a mí me emociona mucho ver a la defensiva de los 49ers. Entonces, aplausos de Meco Ryan. sus pues Va que vuela para, para que le ofrezcan ser coach en algún equipo. La verdad es que no veo... ¿Con qué argumentos no le podrían ofrecer? Ya si él lo agarra, pues será otra historia. Pero de que le van a llegar ofertas, le van a llegar. Se lo ha ganado con creces. Y por ahí estaba yo oyendo que Kyle Shanahan pues, podría estar entrando en la nominación de, de, de coach del año, ¿no? ¿Cómo es posible que con un coreback de tercer equipo estés haciendo lo que estés haciendo? Ahí también hay que darle mucho mérito a Kyle Shanahan porque el mismo Brock Purdy se lo da, ¿no? Y el equipo saben en general que está poniendo a Purdy en las situaciones eh, ideales para que tenga éxito y el chamaco pues no decepciona, entonces... Creo que en general el equipo muy bien, equipos especiales bien. Por ahí Robbie Gold pues, se metió sus goles de campo, creo que fueron dos o tres. No los falló bien, <coughs> sus puntos extras. McLeod igual en los regresos lo está haciendo bastante bien, no baja su nivel. Eh, y Wisnowski, pues sí tuvo chamba, no tuvo tanta y pues metió buenas patadas. Entonces creo que en general el equipo sigue caminando. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o no sé si lo sintieron, pero este tipo de juegos son bien complicados. Porque ya San Francisco no, en teoría no está peleando mucho, está peleando un spot, ¿no? Tal vez un segundo juego de local, lo cual no es poca cosa. Pero ya no traen ese, ese sentido de, de como Washington de desesperación, de que traíamos años pasados. Eh, por querer un boleto y, y tenías que estarte jugando la vida, ¿no? Por, por ganar y ganar. Ahorita San Francisco ya está más tranquilo, ya tienen su lugar en playoffs. El, el tercer sembrado ya nadie se los quita. Ya son campeones divisionales. Podría haber una falta de motivación en los siguientes juegos, porque hasta como afición pasa, ¿no? Ya yo de repente siento eso, que la gente o los fanáticos se están sentando a ver los juegos más tranquilos, ya no tan así, no, no, no genera tanta expectativa a los partidos que restan, porque parece si de mero trámite Pero creo que el equipo no se lo está tomando así Y Shanahan lo dijo la semana pasada yo no voy a descansar a nadie a menos que sea realmente una lesión que pueda grabarse o de consideración. Pero eso de descansar a los jugadores y perder el ritmo me parece que es un error. Lo dijo Shanahan y yo estoy muy de acuerdo. Si bien hay que cuidarlo, si bien sí hay que evitar lesiones, ¿no? No quisiéramos que pasara una desgracia y toco madera para que no pase una desgracia en estas dos semanas y lleguemos con eh, equipo completo. Eh, si sí no puedes perder el ritmo porque creo que eso le puede pasar y se los decía a Filadelfia. No, Filadelfia ya... Perdió, ¿no? Pero no tenían a Jalen Horst, pero puede que ganen. Van a sembrarse número uno y tal vez la última semana ya no metan ni a los titulares. Van a descansar una semana y va a llegar el equipo más manco y les va a ganar. Entonces perder el ritmo en estas instancias de, de, de, de la temporada es lo peor que puede pasar y es lo que no quiere Shanahan. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sí cuidar a sus jugadores, ¿no? Tampoco arriesgar de más y que salgan con una lesión o un golpe que no debe de ser. Pero sí hay que pelearlos. No hay que confiarse porque también si perdemos los dos que vienen por esa situación... ...baja la intensidad, baja el estado eh, anímico, la motivación que trae el equipo... ...se puede perder ese, ese momento, les insisto, y llegas y también te gana el más manco. Entonces hay que mantener el nivel, hay que seguir jugando fuertes... ...y me parece que el de Las Vegas así se lo tienen que tomar, ¿no? Porque los Raiders también vienen con este sentido de urgencia... Eh, están peleando todavía con, por algún boleto en los playoffs. Todo puede pasar y ellos saben que tienen que ganar. Además es una añeja rivalidad. Digo, aunque ya estén en Las Vegas, sabemos que es una, una, una rivalidad californiana Yo, Oakland y, y San Francisco. Por muchos años. Una rivalidad que la NFL por alguna razón decidió terminar. Pero no nos queremos tampoco con los Raiders. Históricamente ha habido ahí batallas. Entonces se va a poner bueno, va a estar bueno. Tiene a Devante Adams tienen a Chandler Jones, tienen buen equipo, tienen buena escuadra los Raiders, no les han salido las cosas, pero hay que confiarnos, ¿no? Por ahí con Washington de repente creo que estuvimos un poco nerviosos, entonces que no nos pase lo mismo contra Las Vegas, que se juegue bien, que se juegue fuerte, está en Las Vegas, va a ser año nuevo, ojalá no les gane el desmoche a los, a los Niners, estando en Las Vegas en año nuevo, ¿no? Ojalá que no y que sean inteligentes y maduros y, y estén tranquilos, no cometan una babosada y ya regresen tranquilos a cerrar la temporada en Arizona. Pero bueno, eso es lo que, lo que tenía yo que decirles. Es lo que les quería comentar. Lo que yo vi, lo que yo sentí en el, en el juego. Nos vamos con récord ya de 11-4. Eh, líderes del oeste de la nacional ya campeones. Eh, terceros sembrados. Eh, se puede cerrar, yo creo que se puede cerrar la temporada 13-4. Y, y, y, y miren, eh, yo saben que soy muy de un juego a la vez. Un juego a la vez y así tiene que seguir siendo. Pero esta vez por primera vez en la historia, creo que de Canal 49, lo voy a decir. Yo creo que este equipo está para campeón de la NFL. De verdad, de verdad, y no me quiero extralimitar en mis declaraciones... Pero yo lo que estoy viendo, yo no veo ahorita un equipo que esté jugando mejor que los 49 de San Francisco, de verdad. ¿eh? Ni Buffalo, ni Kansas City, ni Filadelfia, ni los vaqueros. Yo no veo un equipo que esté tan embalado y con el nivel que está jugando los 49. Se están limitando a los equipos a 15 puntos. Desde que llegó Purdy, los 49 eh, no reciben, creo que más, el promedio de puntos es 15 y ya están anotando 31.5 puntos por partido, no hay un equipo que esté haciendo eso desde que llegó Brock Purdy en los controles de San Francisco, es el mejor equipo de la liga en las últimas cuatro semanas, no hay un equipo que esté jugando al nivel de los Niners. Y ahí les encargo, es el equipo que más miedo da, es el equipo que creo que va a llegar más fuerte porque aparte regresará Divo Samuel, regresará el Vaya Mitchell y ahí les encargo. Entonces, sin afán de emocionarlos y, y decir cosas que no, yo sí veo a este equipo con muchísimas posibilidades de ser campeón, pero vámonos un juego a la vez. Ya lo dije, ya lo solté, ni modo, igual se me vienen las críticas y el hate, pero... Lo tenía que decir. Me siento muy muy motivado. y Muy esperanzado. Creo que este equipo lo puede lograr. Tengo mucha fe en que lo pueden lograr. Y vamos a esperar que podamos jugar ahí en febrero en Arizona. <coughs> Pero bueno, señores. Hasta aquí el podcast. Eh, les mando un gran abrazo a todos. Espero, insisto, que hayan pasado muy buenas fiestas. Eh, redes sociales. Canal 40 en oficial. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Y en Twitch, Canal 49. Eh, Está el botoncito de unirse, vuelvanse miembros dorados, participen en los sorteos que hago mes con mes de mercancía de los 49ers, apoyen al canal eh, y pueden utilizar los stickers que están buenos y voy a ver cuáles sigo metiendo para playoffs, Va a haber nuevos también dependiendo a quién vayamos enfrentando, no hay con mi equipo, mi equipillo de canal 49, ahí vamos haciendo cosas. Eh, y qué más, el corazoncito de gracias también a los que quieran seguir apoyando, que no quieran ser miembros, que no puedan ser miembros etcétera, etcétera, pero pues que digan, ah bueno pues ahí vamos a echarle la mano un poco al Pablillo para que siga haciendo cosas pues ahí está el botoncito de gracias no eh, nos vemos el miércoles en Twitch para hacer eh, la simulación del juego de Las Vegas, mi pronóstico y el jueves en Canal 49 para hablar de todo esto ya más a profundidad y analizar a los Raiders de Las Vegas, como es nuestra costumbra, costumbre cada ocho días, ¿vale? Y pues bueno, les mando un gran abrazo a todos. Eh, si se me olvida en Canal 49 de una vez, les, de, les deseo feliz año nuevo a todos. Todo lo mejor para el 2023 y que empecemos con un sexto anillo. Sería lo más bonito de la vida. Pero mucha salud, señores, sobre todo. Todos sus sueños, todos sus objetivos, todas sus metas se cumplan. Mucha eh, buena vibra. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben... Coniders.